Hello, hello, ¿qué tal? Bueno, varias personas me han preguntado muchas veces cuál es el mejor truco que yo conozco para hacer búsquedas, para buscar. Eso no es fácil, es decir, no, no hay un solo truco para hacer las megabúsquedas y convertirte en un, en un fenómeno de las búsquedas y a la hora de buscar en Internet que haya algo que te lo resuelva que antes no lo conocías y que dices, guau, wow, genial. Pero bueno hay un truco que me gusta mucho que quizás muchos no conocéis me pongo los ojos de ver vamos allá se trata este truco se trata de utilizar el botón derecho del ratón para los que estamos en windows o en linux por ejemplo veis que yo estoy ahora navegando por esta página y pues hay algo que me gustaría buscar o sea hay sobre todo pues nombres de personas pone aquí steven spielberg scarlett johansson vale qué pasa si seleccionamos steven spielberg porque queremos saber algo de él buscar steven spielberg en google mucha gente generalmente lo que haréis es control c o copiar y luego nos vamos abrimos una ventana de google pegamos y nos sale steven spielberg pero es que se puede hacer directamente si tú tienes seleccionado steven spielberg con el botón derecho veis que pone buscar Steven Spielberg en Google y al pinchar nos abre una pestaña nueva con los datos de lo que hemos seleccionado es decir un buen truco para buscar dentro de una página que tú estés leyendo algo un concepto en nombre propio es seleccionarlo botón derecho y buscar ese concepto que ha seleccionado en Google en Google o en otro buscador es decir en vuestras opciones del navegador hay una opción que pone buscar y donde te dice que el buscador predeterminado puede ser Google, puede ser Bing, puede ser DuckDuckGo, puede ser una serie de ellos. Eso lo podemos hacer en otro vídeo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues botón derecho y buscar me parece que es un buen truco para impulsar vuestras búsquedas. Así que ya sabéis, ponerme retos. Hacedme preguntas que las vamos a resolver. Hasta la próxima.